Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez a mi canal. Os voy a enseñar una actualización del campo de fútbol que estaba haciendo en Minecraft. Le he añadido unas cuantas cosas, eh, la cual una tiene bastante trabajo porque tiene un diseño hecho aparte en papel y está bastante pensado y espero que os guste. Una de las cosas que he añadido son los marcadores que se ven allí así uh, se ven los dos y le he puesto un 5-0 para el equipo de casa que es lo suyo, no ya que estamos en el en el campo de, de casa, no pues ponerle al equipo de aquí un, un 5-0 bien hermoso y para no desaprove desaprovechar el el espacio que había debajo del marcador le he puesto como si fuera la, la garita de los de seguridad, no pone inseguridad y pues se meterían ahí los guardias, pero nada por hacer la gracia más que otra cosa porque voy a ponerlo en otro sitio o simplemente no ponerlo. Pero como he visto que otros campos sí que tienen en los fondos un esto de seguridad, pues yo también. Otra cosa que he puesto es, eh, arriba de las cabinas de, de... esto de retransmisión de los deportistas, eh, las cámaras de televisión. Porque he visto en varios campos de fútbol y, y en el del Elche, que es el que yo voy, eh, en las mismas cabinas de retransmisión las, las cámaras aparte de abajo de por ahí que no las he puesto porque no me apetecía eh, las he, pues, los he visto arriba como os he dicho y nada pues le he hecho unas nuevas cabinas que tienen varias cámaras para varios, varios canales de televisión y nada pues para hacerlo lo más realista posible y ahora voy a enseñar otra cosa que he hecho que ahora voy para allá bueno, esta es la otra remodelación que he hecho, que ha sido la, una de las villas, por decirlo de alguna forma, una de las aldeas que llevaban al, al estadio. Le he remodelado un poco algunas casas, eso es una casa que he hecho, y esto es la estación de tren que había antes, una estación de tren, pero que estaba hecha de otro material, no me gustaba, y ahora lo he hecho con bloques de la 1.8. Así que ya no vale jugar con la 1.7.10 como decía antes, porque ahora sí que contiene bloques de la de la, de la 1.8 al igual que bloques los bloques que he utilizado para hacer las cámaras son son de la 1.8 pues eso que le he hecho una nueva estación y un túnel al tren y vamos a subir ahora para para verlo ahora cuando suba también también vais a ver que que he hecho un puente nuevo que va hacia el estadio, por donde pasa el tren, que antes estaba hecho de esmeralda, y era un poco, un poco cutrecillo, y lo podéis ver en, en los vídeos anteriores del, del campo de fútbol, así que vais a ver ahora cómo es, es de hierro, con una estructura moderna, y lo que he dicho antes, esa es la estructura que le he hecho un boceto a papel, un plano, y me ha costado bastante hacerlo, está todo calculado, todos los bloques medidos, <coughs> con la distancia eh, contada no entre bloques y esto pues como podéis ver es una estructura bastante moderna de hierro con, con unos cables de acero sujetando el traíl y todo y vamos ahora a verlo bien visto veis tiene una estructura a mi parecer bastante moderna y, y lograda y nada esto es lo que quería enseñaros el puente eh, la nueva remodelación de la aldea y los marcadores así que nada os doy las gracias por ver mi vídeo y, y, y los todos los anteriores también eh, darle a like darle a favoritos compartirlo con vuestros amigos y os espero en el próximo vídeo hasta luego